Y a eso sumale que hoy nos tuvimos desborde, que hoy nos tuvimos eh, eficiencia, que hoy fue un equipo que por momentos eh, estuvo lento, desconectado, realmente en un momento decisivo donde aquí venimos a ganar, porque si no se ganaba la apertura había que ganar igual, por la tabla anual. Y hoy Nacional se va dejando una muy mala imagen, una muy mala imagen, donde reitero, es un eh, día hoy donde hay que pasar raya y preguntarle a los dirigentes, ¿están conformes? ¿Están conformes los dirigentes? ¿Están conformes? Los, ¿El técnico está conforme? Bueno, el 16 de junio empieza un periodo de pase. ¿Se puede cambiar algo, por lo menos? Bueno, pónganse las pilas, muchachos. Porque si no, el semestre que viene, vamos a volver a padecer eh, la... la vez hoy desconocidos los dos en un muy mal partido y por afuera cuando trajiste al colombiano Castro para ser el desequilibrante en el fútbol uruguayo, el que te gane en el mano a mano en el 1 a 1, los partidos donde tuvo que aparecer y en las difíciles el colombiano Castro ni siquiera creo que lo nombramos en todo el partido porque no apareció, entonces así eh, es muy difícil, es muy difícil, yo digo que más allá de lo futbolístico que pueda aparecer, podés tener una mala tarde o no hay que tener eh, jerarquía para que el equipo responda en los momentos que hay que responder, hoy otra vez otra vez Nacional no apareció en un momento decisivo Después, si ganaba Liverpool Era otra historia, pero Nacional hoy tenía que ganar acá en Jardines Me quedo con ese concepto de Matías Méndez ¿no? El equipo tiene que mostrar jerarquía en los momentos donde tiene que aparecer no la, no la hubo hoy, no la hubo Nos dio la ventaja de Anubio de jugar con uno a menos Durante prácticamente todo el partido A los 10 minutos echaron a Heller A los 10 minutos del primer tiempo y 15 con 9 jugaron, ¿no? Y después 15 minutos de los últimos 15 con 9 eh, Realmente... Eh... Reitero, eh, no es solamente la pelota quieta, es este tipo de partidos, la tirás al área y no daña Nacional, es un equipo con pe falta peso en el área, falta peso. Y Fagunde, que es un jugador que puede hacerlo, lo tenés que meter también más retrasado, o lo mete más retrasado, porque es el jugador que le pega la afuera, Hoy hizo el gol. O sea, tiene que hacer todo Fagunde. Realmente, bueno, eh, reitero, me parece que los dirigentes de nuestro querido Nacional, que son los responsables del armado del plantel junto a la gerencia deportiva, tienen que pasar raya hoy y preguntarse... Che, ¿está bien? ¿Está todo bien en Nacional para declarar el segundo semestre? Y la respuesta creo que se decanta sola. No, no está todo bien. Tienen que tratar de, de alguna manera, corregir las cosas que se ven... Con respecto a algunos puestos y algunas falencias de funcionamiento... Eh, que en un equipo son importantes. Reitero, Nacional no tiene un claro dueño de la pelota parada. Eso no puede pasar en todos los equipos de Nacional que realmente eh, fuimos campeones, siempre había un dueño de la pelota parada. En este nacional no hay un dueño de pelota quieta. No tenemos un dueño de pelota parada. Hace casi tres años no hacemos gol de tiro libre. No dañamos a nadie desde arriba. Cuando los equipos se te cierran, tiramos centro y las pelotas las sacan todos los rivales. Hay que replantearse un montón de cosas y creo que, bueno, eh, lo, lo, de alguna manera dentro de lo malo es que Liverpool es el campeón de la apertura con beneficio de los jueces, donde también los dirigentes tendrán que mirarse a la cara y tendrán que decir, muchachos, ¿qué pasa que sigue el tema arbitral? Esta vez, por ahí otro beneficiado. Bueno, tienen trabajo, tienen mucho trabajo, realmente, mucho laburo eh, para eh, cambiar esto. Este semestre no ha sido este, un semestre bueno. Eh, el clásico que, los clásicos que se jugaron, Nacional no ganó ninguno, ¿da? los dos clásicos verano perdimos uno, empatamos el otro, el clásico oficial lo perdió Nacional, Nacional no clasificó a la siguiente fase de la Copa y Nacional terminó dando una muy triste imagen en el final del torneo de apertura. A la ropa nacional umbro en una camiseta blanca, a la conciencia de nuestro diro Carly, Gordón, Unión, las piedras Paysandu... Cumplimos tras esta derrota por 2 a 1 ante Danubio, aquí en Jardines, eh, donde Liverpool se termina coronando campeón del torneo Apertura y con Nacional, que bueno, Liverpool nos termina sacando también en la tabla anual, eh, este, bueno, 4 puntos, ¿no? 32 puntos para Liverpool, 28 puntos para Nacional. Y Nacional que hoy desperdició una chance de sacarle ventaja a Peñarol y Liverpool que, no, que habían dejado unidades, había perdido también, ¿no? Eh, desmoronado, se desmoronó el equipo eh, este, en esta última fecha, eh, dando toda la ventaja que nos dio Danubio, ¿no? Increíble y es lo que más genera eh, la, la, la, el disgusto, ¿no? Evidentemente. Cumplimos.